Comenten sus preguntas para el pregunte y respuestas. Y eso es todo. Yay, los dejé sin pregunta y respuestas después de un mes. Sos de debo, chicos. 5,20, sí, como 20 preguntas. Total, yo soy el pendejo que tiene que hacer esto en una semana. Bueno, simplemente comenten sus preguntas y punto.